estoy grabando. <risas> eh, ¿Qué va a ser, presión que con no para el canal? Estamos en no sé qué capítulo de Rayete. ¿eh? Y tengo, no sé por qué tengo una impresión de que aquí, exactamente, debajo mía hay una isla flotante. Ve, ve, ve, ve, ve, Ya morí. Había una isla flotante. Dale como lo dije. Necesito un gancho. Ah, sí, me olvidé. Ya estuve trabajando detrás de cámara y como ven, voy full todo de plata y es que obtuve una mina enorme de plata por la nieve y también ayer oh yeah, eh, los slimes en plan me daban un montón de de minerales de plata y me pude poner un todo de plata así todo, todo, todo, todo. y vale, eh, me, me interesaron las minas, me atacó un esqueleto y conseguí esto, a ver si me conseguí acá conseguí esto, un gancho y me hice cadenas lo que quiere decir que en este instante, si vengo acá... ¡Au! No se castea esa hueá. Se castea así, ¿verdad? Um, dis disculpe. Ah, era de que era de el que se Vale, sí. Tenemos el gancho de escalada. ¡Al fin un gancho! Y me tienen que escribir por Skype. ¡Un momento! Ya, ahora sí. Y entonces... Como vimos por aquí, por aquí... Bueno, no, porque no se me mueva. es se de ser no ya vimos que hay una isla flotante, o sea, lo sabía, es que en esta semilla, o había aquí una, aquí, que no había, o había aquí Y está ahí, y no me corto cuando yo vuelva a estar arriba Vale chicos, ya estamos aquí, y bueno, eh, siento si no se ve nada, pero es que Bueno, eh, a ver, todo iría bien si salto aquí, una arpía, no, estoy más que muerto Son Dos arpías, ya Muerte. Vale, amiguito a la casa. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Vale. Quiero uno de.. Eh, no sé qué hay en ese cofre. A ver, vamos a poner aquí. Así. así listo. Quiero o una herradura de la suerte. La Star Bright, O.. Yo qué sé. Eh, ¿Cómo se llama este? Un doble salto es. ¡La herradura de la suerte! Herradura. ¡La herradura! ¡La herradura! ¡La oh. herradura! Ah, sí, me olvidé mencionar, Estuvo unas garras de escalado ¿Qué es esto? ¿Pero por qué hay tantos alfías? ¿Pero qué es esto? Se va a muerto a vez se puede con esto, ¿Qué no se supone que los arpías le bajaron la probabilidad de aparecer fácil ¿no? maravos, Mira, o sea, Pasamos 7 Tietework a encontrar una mina donde hay como mil bichos Aquí a que desaparezcan 10 mil arpías Es daño caer, la verdad me hubiera gustado más el de salto, O sea, era el, eh, la herradura La dura o el parado el doble salto el globo y si no en la era entre esas o sea si, si me llegaba a tocar una basura como por ejemplo no sé más, ¿no? eh, como por ejemplo eh, hay una probabilidad ¿la? El que hace que, el que es para construir <risa> El, el, el altar celestial Que es para crear cosas celestiales si Me hubiera tocado eso Dejaba o sea, Decía chicos hasta aquí la serie Ala Y vale Lo que haremos en este capítulo Será encontrar lo corrupto La verdad es que me falta explorar un montón de mundo Y eso que es pequeño Algo que me gustaría mucho La verdad serían unas botas Hermes un do y un doble salto, o sea, solo pide esas dos cosas, solo esas dos cosas me faltan. Yo ahorita paraguas igual basura, ya, yo participo paraguas. Bueno, si sí, me puede llegar a servir en el yema corrupto para saltar lo el... mismo, pero pues... o la alfombra, pero creo que en esta semilla no se generaba pirámides. Ya, ya, ya. De hecho, yo hace tiempos que no encontré una pirámide, en pirámide. Voy a desaparecer a un ojo. no, no, veo nada! Pero ¿por qué tantos bichos? No vendría mal ni nada ahorita la startup. Vale, voy a apagado. De hecho, obtuvo un brazo de zombie que es mejor que este, pero no sé si usarlo. Porque el brazo zombies como que muy pequeño. Dios, me bien que hubiera venido ahorita en esta arma. ¿Pero por qué pegas ese lado, Son? ¿Eh? ¡No! ¡Déjame! Chicos, soy pro. ¿Por qué no? A veces, pero ese, ese vato. No necesita 4 horas de juego para estar así, él, él, en 10 minutos ya está así como estoy. Ese vato, o sea, no, ya, él, él, él, él, él es como los invidas de Minecraft el catalogue. O sea, no es por ofender, pero es que él es pro, yo no. O sea, llevo 5 capítulos y he hecho lo que él hace en uno. Por cierto, eh, para que se pregunten, ¿cómo obtuve la capa? Me olvidé de hacer esto, sí. Bueno, cuando encuentre lo corrupto y vuel vuelva a casa y es Pero obtuve, eh, empezaron a aparecer animales dorados y me compré la reina. Y actualmente, eh, la primera conseguí 10 eh, de oro de un animal dorado. Y me compré, no, ¿es eso que me compré? Ah, sí, la capa. Y me quedé con 5, que es lo que actualmente tengo en mucho. Ya él, la cuestión es que luego empezaron a aparecer más. Y me pude comprar... Y no, no he nada porque aún no tengo el dinero, por así. Falta vender. La verdad, una cosa que no vendría nada mal sería encontrar un telar en, en, en una de esas cosas casas abandonadas que hay bajo tierra. Porque así ya tendríamos otro negocio que es esto. Ay, ay, ya se esto No porque me interesa mucho luchar de momento De momento ¿Qué es esto? ¿Cobre? Vale, no quiero lo ¡Ah, Veo todo oscuro Vale, vale, vamos bien Un jarrocito Vale, otro jarrocito Vida contra la daño tan fácil si sí, maldiciones en pedo vamos a abrir así para que la cosa se vaya no hay pociones ¿no? ¿Qué pedo, Te se cuenta que anciano no la ataca de hecho en la versión de X cuando lo, eh, salía un punto rosadita eh, que Los enemigos salían como un punto rosadito en el mapa eh, en la, Esta haciendo aparecía En plan aparecía como un enemigo Entiendo ya Entiendo que tenga al uh, el Electrón en su interior Vale, nos vemos Va, Pero tampoco es como para decirlo malo ¿no? voy, voy, voy a cortar las cosas. No <risa> estrellita. Bueno. Ah, sí, me olvidé de que ya no tengo ocio por caída. Yo como su mar, pienso como. Vale. Yo encontré el mar. No manches. ¿De dónde salió ese slash?